Hola, buenas tardes a todas, bienvenidas a esta su conexión para aprender un poco más acerca de la experiencia de otros líderes. Hoy nos va a acompañar nuestra querida Isabela Carrillo desde California, compartiéndonos muchísima de su experiencia en ventas tradicionales, convirtiéndolas en ventas en línea. Así que espero de que todas se vayan conectando y una vez que ella ya se logre conectar, pues continuamos con esta presentación. Para decirles un poco más acerca de ella, ella es una líder bronce y también es miembro del Club del Presidente, así que esperemos unos momentos en lo que ella se logra incorporar. Muchísimas gracias a todas las que se van conectando. Solo estamos esperando que ella se incorpore. Mientras tanto... Hola, buenas tardes. Hola, Ana. ¿Cómo está? Bienvenida. Bien, bien. ¿y usted? Bien, corazón. Aquí estamos ya conectadas, esperándola. Ya están varias este, personas este, asistiendo a esta conversación que vamos a tener. ¿Qué le parece si comenzamos de una sola vez? Sí, está bien. Claro que sí. Bueno, estaba diciéndoles eh, de que usted es una miembro del club del presidente, es una líder bronce y pues tiene muchísimo éxito en cuanto a sus ventas. Así que por favor, haga su presentación y cuéntenos acerca sobre usted. Ah, pues muchas gracias por invitarme, Ana. Mi nombre es Isabel Carrillo y yo soy una líder bronce del uh, este de Los Ángeles. Uh, estoy aquí en Los Ángeles. Empecé mi carrera con Avon hace cinco años, precisamente en julio. Um, hace cinco años decidí um, dejar mi trabajo como asesora legal y venir a trabajar con Avon para tener un equipo y formar, um, tener lo que se llama el ingreso residual. Entonces he estado aquí trabajando y formando mi equipo desde que llegué hace cinco años. Wow, excelente. Hay muchas de sus compañeras que están emocionadas con solo el simple hecho de saber que usted iba a estar con nosotros, Isabel, porque ellas quieren agarrar un poquito de su éxito. ¿Qué le parece si nos comienza compartiendo cómo lo hace y qué es lo que más le gusta? Pues a mí me ha encantado mucho desde que vine a Bonn. Uh, uh, precisamente mi propósito de venir a Bonn fue en formar un equipo. El entender que al formar usted un equipo, usted puede tener un estilo de vida diferente, que es básicamente lo que es ser como un CEO o una ejecutiva de empresa. Y eso es algo que a mí me llamó mucho la atención. Um, estaba yo pensando ir a, a terminar mi carrera para ser abogada, pero me di cuenta que iba a salir con mucha deuda y que de todos modos iba a trabajar como para la misma tipo de, de persona. Entonces decidí que era mejor hacer um, abon y me he venido acá hace cinco años. Y pues básicamente lo que yo hago es um, que me ha hecho muy exitosa en abon. Siempre les he dicho que yo soy la modelo de abon. <ríe> y básicamente siempre represento mi marca. Um, trato de siempre traer el maquillaje, accesorios uh, y productos para que la gente lo mire. También siempre estoy muy activa como usted, yo la miro a usted que ahorita usted pone mucho en redes sociales que está haciendo eventos, pues yo por los últimos cinco años he estado muy, muy activa haciendo eventos en la comunidad. Me gusta mucho con, uh, conectar con las mujeres de mi comunidad y darles la oportunidad de empezar su negocio con Avon. Y de esa manera también tengo mis clientas, que son que salen la, Cuando uno va a hacer reclutamiento, usualmente salen ventas. So, mi enfoque siempre ha sido el presentar la oportunidad de Avon y ya si quieren uh, unirse, ya sea como representantes, ayudantes o clientas, siempre tienen la opción lo que ellas decidan hacer. Exacto. Como representante de Avon, tenemos la gran oportunidad de tener una tienda en línea, Isabel. Uh -huh. este, ¿Cuál es el, el, el máximo provecho que una representante puede tomarle a ese beneficio? Pues yo ahorita tengo activamente, Ana, desde que empezó el nuevo incentivo de Jamaica, para ser honestas, que ha estado tomando 100% ventaja de, de lo que es la tienda virtual, la e-store, Um, antes no me enfocaba tanto en eso, era un poquito más mi negocio más tradicional, pero ahora sí estoy muy enfocada en eso porque pues um, como usted sabe yo me he ganado todos los viajes de Abón desde que llegué, entonces estoy muy emocionada para ir a Jamaica, entonces me estoy enfocando. Pero me he dado cuenta que no nomás es el enfoque para vender en la tienda en línea, pero estoy mirando los beneficios que son um, para uno como empresaria el poder tener un negocio o una tienda abierta 24 horas y 7 días a la semana. Entonces, ahorita ya me estoy enfocando más en promoverla y estoy transfiriendo a la mayoría de mis clientas para que hagan sus pedidos en línea. Uh, una de las cosas que uso mucho y algunas de ustedes me siguen son las redes sociales. Y ahí yo pues me he estado enfocando un poquito más en una... Uh, mentora de una persona que ha desarrollado varios negocios en línea entonces ella me ha enseñado uh, unas que otras cositas en cómo manejar mis cuentas uh, en facebook instagram y próximamente voy a tener ya mi canal de youtube uh, pero pues ahora ahora quiero hablarles un poquito de cómo ustedes pueden empezar a, a, a desarrollar su marca Uh, una de las cosas que ella me enseñó es de que uno debe de ser la marca no es de que Avon no es la marca pero usted también puede ser la marca del producto verdad entonces la gente le va a seguir a usted um, y es importante que usted les dé uh, un valor a las personas no nomás postear um, como siempre ponemos oh, compre algo o, mire aquí o, o míreme a mí mire lo que ando haciendo pero en ¿Qué valor le está dando a sus seguidores, a sus clientes y a sus miembros de su equipo en cada cosa que usted pone en sus redes sociales? Eso Es una de las cosas de que está cambiando, um, es darle un valor o un significado a lo que usted está promoviendo o está poniendo en sus canales sociales. Um, también ella me enseñó un poquito de limitarme a uh, no postear todo lo que se me viene a la cabeza, ¿verdad? <ríe> Porque en veces uh, uno, eh, en vez de transmitir un mensaje, puede confundir a la gente. Entonces yo ahorita, yo ya me limité en no poner ciertas cosas en mi en mi pared, como dicen en el timeline. Um, solamente cosas que se enfoquen en que la gente sepa un poquito más de mí de mi familia de mi negocio y de las cosas que yo estoy formulando uh, y luego otra cosa es siempre tener como un tema buscar algo de lo que usted es experta entonces una de las cosas que a mí me encanta en avon es el cuidado de la piel y he estado, si usted se ha dado cuenta o me sigue en Facebook, he estado poniendo más demos, he estado promoviendo un poquito más los productos de cuidado de la piel uh, para que ese es el valor que yo le quiero dar a mis clientas, a mis miembros de mi equipo o cualquier persona que mire mis, mis redes sociales de que en Avon tenemos un, una gran línea de cuidado de la piel que es accesible y que tiene, um, tiene una, es una buena marca y es a un precio muy, muy razonable. Y eso es una de las cosas que ya me he estado enfocando más. Exacto. Yo, yo la sigo a usted, realmente este, admiro el trabajo que está haciendo porque primeramente usted hace la conversión de lo que es el mercado tradicional este, ad, a, adaptándolo a lo que es el mercado digital. Sin embargo, cuando ya se tiene una base de... de, de representantes o de clientes de forma tradicional, ¿cómo usted hace para buscar clientes nuevos, Isabel? Eh, me refiero yo para promover su tienda en línea. Ahora lo que estoy haciendo cuando ya estoy uh, promoviendo en la calle, todos mis materiales de negocio ya tienen el enfoque en la tienda en línea. Uh, y ya usualmente cuando vamos a promover en una área me enfoco en solo en un producto no cargar todo el producto de abón porque es bastante uh, pero darle un enfoque a algún producto y ya cuando la gente viene a la mesa o viene al evento que usted está haciendo y le pregunta, oh, pero yo quiero comprar este otro producto de abón, esa es la perfecta oportunidad para poder hacer las órdenes en línea. Y ahí es donde yo abro la conversación, les digo, ¿tienes tu teléfono? ¿Tienes una tarjeta de débito? Sí, mira, ahorita mismo te puedo hacer tu orden. Uh, si tengo la promoción de 25 dólares o más les el, depende lo que vayan a ordenar y luego ya les hago a la orden y las enlazo en mi tienda virtual y eso me está ayudando mucho el libro mío ya a uh, mis tarjetas de negocio y mis um, cartelones que pongo en mi carro todos tienen el enfoque de que pueden ordenar en línea y tienen mis enlaces igual que todos los um, los posts o todas las los cosas que pongo en las redes sociales también ya tienen los enlaces de la tienda virtual para que la gente se empiece a enlazar o empiece a visitarlo y empiece a mirarlo ahí. También eh, he visto que esta semana usted celebró cinco años de trayectoria como representante. También vi un evento especial que usted realizó, que era eh, rifa de tres regalos, si no me equivoco, o cinco regalos. Cinco. Este, me imagino que es uno por cada año, ¿verdad? Este, sí. ¿Qué respuesta tuvo de sus clientes, Isabel? Porque yo veo que iba este, directamente para ellas, para motivarlas. ¿Qué respuesta tuvo usted? Pues tuve bastante uh, respuesta en que lo que les pedía es que comentaran y participaran conmigo y que también... Uh, ...compartieran mi video. Es muy importante que aunque no estén comprando de usted, uh, pero tal vez la pueden apoyar de la manera de compartir sus videos, porque usualmente un promedio cada persona conoce mínimo 200 personas. so si esas personas comparten su video y después una o dos personas de ellas comparten el video... Entonces usted se está reproduciendo y conectando a, a personas que tal vez no iba a tener una oportunidad en conocer. So, el enfoque para mí ahorita en la plataforma que es el Facebook es empezar a buscar más seguidores y empezar a buscar más personas que compartan mis videos. Y básicamente ese tema lo, lo tomé de último minuto, nomás se me ocurrió el celebrar mis cinco años con avon Dije, bueno, voy a hacer cinco rifas. Um, claro que no, no lo completé porque he estado teniendo, esta semana tuve una semana muy atareada y me quedé dormida y ya no lo completé. Entonces, me di cuenta que tengo que tener también un horario de cuando voy a estar haciendo mis rifas, voy a estar haciendo mis demos y voy a estar haciendo mis cosas en línea, para que también mi, mi gente que me sigue sepa que voy a ser constante y las expectativas que deben de tener sobre mí en esas plataformas. Y eso, eso es lo que aprendí. Exactamente, estar constante en, en un solo día, en la misma hora, para que sepan dónde encontrarlo. Muy inteligente esa decisión y me encanta. Este, Yo estoy practicando eso desde hace rato. Eh, de hecho, ustedes están conectadas todos los viernes a las 4. Hay que hacer una rutina y hay que ser constante. Isabela, usted también mencionaba que en, en este transcurso de cinco años ha ganado muchísimos viajes. Entonces, cuéntenos cuántos viajes en total yo me quedé con la por la interrogante de cuántos han sido, porque yo pensé <risa> que habían sido cinco, pero en realidad Ajá. son más Cuéntenos un poquito? Ah, pues básicamente a bon siempre nos da la oportunidad de ganarnos un viaje, ya sea de placer y otro que son, pues yo también los cuento que son viajes que son las conferencias nacionales, entonces siempre nos da un incentivo para poderlas ganar, ¿verdad? Ah, entonces yo me las he ganado todas desde que entré, ah, entonces han sido 12 viajes en total que me he ganado. Y uh, porque son, no, 12, son 5, Espérenme, es que a veces cuento, oh no, es que también me gané un, un viaje a la Conferencia Nacional de liderazgo y también me gané un sí. entrenamiento en especial, por eso son, son cinco de placer, cinco conferencias y 2 de las otros tipos de conferencias. Uh, y básicamente pues yo me enamoré de, de viajar con Avon. Uh, desde que me gané mi primer viaje a Playa del Carmen, uh, porque Avon, um, yo también he mirado que usted se ha ganado varios viajes, realmente nos tratan como, uh, yo le digo como royalty, como realeza de Avon. Uh, nos tratan muy bonito, uh, nos consienten bastante y pues al mismo tiempo usted experimenta un lugar diferente, ¿verdad? Que es algo que yo no había tenido la oportunidad de hacer hasta que empecé mi carrera con Avon y pues desde entonces decidí que... Cada viaje que saquen pues yo voy a estar presente y hasta ahorita pues sí lo he logrado gracias al apoyo de mis clientas y mi grupo también. Bueno, de hecho, hablando de social media, esa pudiera ser algo que adoptarle, el estilo de vida, el estilo de, de cómo ganar todos estos incentivos, ¿verdad? Forma parte de cómo atraer a otras personas. Isabela, usted también mencionó eh, en, en esos cinco años que usted ha logrado incorporar a su mamá, ha logrado incorporar a su familia y también ha logrado incorporar a varias amigas. Entonces, ¿qué es lo más difícil en el desarrollo de un mercado digital, Isabela? pues solamente es la constancia en veces la gente quiere um, frutos muy rápidos y se desesperan si no miran que en tres cuatro cinco meses tal vez no han tenido una venta no han tenido una recluta no han tenido a nadie interesado pero es que también tiene que ver mucho en la manera de cómo lo promueve entonces uh, les voy a dar un poquito de, de um, estrategias de cómo puede promover. Ahorita me estoy enfocando mucho en aprender cómo promover en Facebook, uh, eh, que es la plataforma que estamos usando ahorita mismo. Uh, una de las cosas que acaba de sacar nuevas en Facebook que se han dado cuenta son las stories, las historias, y esas solamente duran 24 horas. Y eso me gustó a mí porque así no no empapa su pared personal o su página de negocio con información que tal vez no sea necesaria y pierde, ¿verdad?, ese enfoque. Entonces, uh, la persona con la que estoy trabajando me dijo que es muy importante empezar a utilizar las historias. Que si usted puede, mínimo haga un post cada hora. ¿Por qué? Porque entonces la mantienen enfrente de la línea de todas las posts que tienen las historias de ese día. Solo la gente la puede mirar. Um, y luego una de las cosas que tienen las historias es que usted mira ahí las personas que vieron su historia ese día si se ha dado cuenta usted puede ver sus amigos que han mirado su historia obviamente vieron lo que usted puso y arriba okay. también arriba también tiene un ojito que dice views que no dice quién fueron pero es que otras personas están viendo su historia pueden ser amigos de sus amigos y entonces usted nunca sabe cuando esa gente se va a enlazar o la va a empezar a seguir en facebook si le gustó el contenido que usted está proporcionando entonces um, yo ahorita la última story que hice me sorprendió mucho porque tuve 40 personas de mis amigos que la vieron y aparte tuve otras 40 que lo vieron que no sé quién fue entonces, Exacto. ahorita mis stories ya, ya están creciendo. So, les recomiendo que empiecen a utilizar los e stories. Pueden hacer un video, uh, pueden hacer fotos y pueden hacer encuestas o cosas para empezar a interactuar con sus amigos. Eh, la otra cosa es um, es importante tener a uh, sus páginas. Ya vea, Bono nos dice que tenemos que tener una página de negocio. Puede ser una página VIP para sus, sus clientes. Um, y una página para, si usted tiene un grupo, para su grupo, para que usted les dé entrenamiento, reconocimiento y se estén conectando con usted. Um, yo les recomiendo que el, la página de su grupo sea privada porque es su grupo suyo y son las cosas que ustedes hacen juntas y las cosas que dirigen. Um, y no recomiendo que, que meta a otras representantes ahí, porque en veces puede haber un poquito de discordia, porque tal vez no le gusta lo que usted está haciendo o cosas así, eso es mejor que lo mantenga más privado, es mi recomendación. Ahora, su página suya personal, uh, una cosa que aprendí es de que usted puede, si en caso no quiere agregar a alguna persona, la pueden seguir. Entonces, quiere decir que esa persona siempre puede estar... Um, al tanto de su contenido y las cosas que usted está haciendo, pero no significa que básicamente tienen que ser amigos, solamente pueden estar siguiéndose, ¿verdad? Si so, usted tiene la opción en esas cosas del, del Facebook. Entonces, esa es una de las cosas que yo, yo les estoy recomendando. También es de que... a uh, cada día traten de enfocarse mínimo si pueden en cinco personas de sus amigos, ya de los que los siguen o personas que se están enlazando con usted en Facebook y empiece a tener uh, conversaciones con ellos. Vaya a chequear su página de ellos, miren lo que están haciendo teles comentarios, no precisamente empezarlos a bombardearlos con mensajes de que compren mi tienda, haz esto conmigo, mira lo que estoy haciendo, mira lo que me he ganado. No, básicamente empezar a formar esas relaciones que en veces se nos olvida que todo tiene que ver basado en una relación. Si tal okay. vez um, alguien, um, ya sea de su familia, sus amigos o conocidos, no está uh, ayudándolo, no está comprándole o no está siendo parte de su negocio, es que tal vez usted también ya perdió esa relación en la manera de que no está interactuando con ellos, no está hablando, no, no siguen conectados. Y lo bonito del Facebook es que tenemos la oportunidad de poder conectar con mucha gente y podemos ver qué están haciendo activamente en su vida y lo más importante es ser sincero es usted si usted mira una foto de una persona y le gusta lo que está haciendo déle un comentario um, dele un complemento de, de échele porras cosas bonitas verdad para que así la gente diga oh mira Isabel siempre está aquí está activa conmigo sabe lo que está pasando con mi familia si pasa algo bueno you know, malo también tratar de conectar con ellos cosas así porque es lo mismo es seguir creciendo esas relaciones y, y usted va a empezar a mirar una diferencia en cómo su negocio se empieza a, a, a desenvolver y cómo la gente empieza a conectar genuinamente con usted. No es forzado, no es de que usted está todo el día con la bandera de abón, sino es que está formando esas relaciones. Y, y como todo un negociante sabe, todos los negocios requieren inversión. Entonces nosotros estamos en un negocio donde la mayoría de cosas que invertimos es tiempo. En veces no es Correct. tanto capital, pero es más tiempo. Entonces todo con tiempo va a ir creciendo y va, mientras usted esté echándole agüita a la semilla, eventualmente va a pasar algo. Exactamente. Realmente tenemos muchísimas herramientas, este, muchos de los tips que usted ha dado se aplican más cuando, y funcionan mucho más cuando uno tiene una página de negocio en Facebook, pero también para las principiantes, Isabela, es bueno recordarles de que tenemos una super herramienta como representante y es Avon Social para todas las que todavía no comienzan ni saben cómo postear. Eh, uh -huh. ¿Puede hablarnos un poquito de esa herramienta para que las nuevas la vayan conociendo? Sí, pues Avon hace dos años hizo una inversión realmente gigantesca en contratar um, a los multibrains, que son unas personas que se especializan en contenido en redes sociales. Y básicamente usted solamente lo que tiene que hacer es um, enlazar su página de negocio con Iván Social. Y usted puede programar lo, el contenido que quiere que vayan estar poniendo en su página de negocio. Ya después de ahí usted lo puede poner en sus páginas personales o también puede compartir como en Instagram. Uh, no estoy seguro si todavía puede pasar contenido a YouTube o algo así, pero puede usted empezar a enlazar las diferentes plataformas y este contenido está muy bonito está hecho profesionalmente y tienen diferentes temas so, usted se puede enfocar en un día programar puede ser que el, el domingo es cuidado de la piel y cada domingo ponga algo sobre el cuidado de la piel puede que el lunes tiene que ver sobre su negocio de, de cómo empezar con abon y así usted puede empezar a poner su calendario y usted lo puede programar hasta un mes eh, eh, y usted puede ahí nomás ponerlo y ellos van a estar posteando por usted. La única responsabilidad suya es cuando ya, esté, ya estén poniendo sus enlaces, es de que si usted tiene una, pre, si alguna de sus clientas o seguidoras tienen preguntas, es de que usted tiene que estar uh, activamente chequeándolas para poder contestar las preguntas que ellas tengan sobre cualquier cosa que usted compartió uh, sobre los enlaces de, del social media. Exactamente, y sobre todo no olvidar de que eso solamente es lo básico para aprender, siempre nos dijeron en los multibrain que hay que ser originales también, de poner nuestras propias ideas y nuestros propios posts, ¿verdad?, combinarlo, no solamente basarnos en el contenido de ellos. Así que a mí me encanta esta conversación, esta Isabela, Este usted también hablaba en estos cinco años de celebración que usted ha creado sus propios incentivos para sus representantes. ¿Verdad? Entonces, ¿nos podría dar alguna idea de cuáles son esos incentivos? Ah, pues, a mí me gusta siempre tener una rifa cada vez que se cierra la campaña um, ya sea sobre un producto de abón um, que estamos promocionando o le, me gusta mucho regalar tarjetitas de regalo como para Starbucks o McDonald's o cosas así para uh, motivarlas so siempre a mis um, top 10, mis número 10 uh, se meten a una rifa y la número uno de cada campaña, no importa la, la campaña, siempre le mando un regalito especial. Ah, porque esa persona tuvo un esfuerzo adicional, ¿verdad? Y fue la número uno de esa campaña. Entonces, siempre varía quién es la persona y les cae muy de sorpresa cuando les llega el, el regalito por correo y se motivan un poquito más cuando miran que uno aprecia el trabajo que ellas están haciendo también. Ah, otra cosa que también me enfoco en hacer es ah, el día de su aniversario con Abon. Les mando un regalito especial. Uh, usualmente escojo un, una, un, una pieza de joyería de Avon, uh, como yo designé el nombre de mi equipo, de Dream Team, el, el equipo de los sueños. Y Avon siempre está trayendo joyería que dice relacionada a los sueños. So, escojo ya sea un brazalete, un anillo, un collarcito, y cada aniversario les mando eso para, para celebrar su aniversario con Avon y cada y su cumpleaños también les mando una tarjetita y me gusta ponerles um, de los boletitos de la lotería <ríe> para que okay. se emocionen y hagan, uh, you know, uno de un dólar o dos dólares, depende, you know, cuánto dinero usted tenga o puede invertir, pero pues la inversión siempre es grande porque ellas se emocionan, miran que usted las aprecia. Yo escribo todas las tarjetas personalmente, no, no tengo una genérica para que ellas sepan que es algo que les estoy mandando de mí y les mando sus tickets de la rifa para que ellas, si ganan algo, pues ya ellas se lo ganaron, ¿verdad? Y también cada Navidad me gusta mandar a mi equipo sus tarjetas de Navidad y desearles un, un buen Navidad. Y también en esas les mando tickets de lotería. <ríe> me gusta mucho los tickets uh -huh. de la lotería. <risas> qué emoción, qué emoción. Yo creo que vamos a formar parte de su equipo, Isabela. Ya me gustaron. <risas> También no, no, sí. es, inevitable, Venga, sí. es inevitable hablar de todos los productos nuevos que van saliendo, Isabela. Uh -huh. este, tenemos los Lipstatut, tenemos este muchísimos productos y cuéntenos un poquito cómo usted comienza a promover cada cada producto nuevo con su equipo. Uh, pues ahorita lo que estoy haciendo, las que me siguen en Facebook, uh, estoy haciendo unos videitos. No sé si se dio cuenta con el lip tattoo. Uh, decidí, como eran, son, son seis, seis colores. Hice un color cada día. Uh, entonces, cada día agarraba un color, como me sentía ese día. Y luego ponía en la story que estaba usando ese color para ese día y cómo me sentía con, con y hacerle un demo del, del de este. So, muchas de las representantes mías se dieron cuenta que hice eso y empezaron a preguntar qué es lo que estaba, um, qué lipstick estaban sacando. También um, trabajo con las las personas que estén cerca del, del centro de ventas de, de Los Ángeles, nosotros tenemos ese privilegio de tener esa tienda, uh, ellos nos hicieron un paquete que podían ofrecer a nuestros representantes, entonces yo distribuí la información y vi qué personas estaban, um, se, en inglés se dice uh, committed, o sea que se mm -hmm. comprometieron a comprar el paquete y de esa manera también lo vendimos pero una de las cosas que me encanta ahora de estar aprendiendo estas cosas de, so, de las redes sociales es de que solamente usted haga una demostración o sea no tiene que estar diciendo mira algo de abón, mira qué bonito mira que es esta qué es este que es, qué es. porque a veces ya la gente que oye tanto eso ya se cierra a, pero lo que vio es que demostré el beneficio del labial di los beneficios les mostré los colores y fue una serie de seis días y varias personas me contactaron que estaban interesadas en comprar. Uh, hasta personas que nunca me habían comprado a Bon, uh, o una persona en particular me compró la colección completa. Uh, porque wow. le gustó, uh, le gustó como hice las demostraciones en Facebook. Y eso, eso fue para mí un logro grande porque ya no tuve que estar preso presionando para vender, sino que ella le gustó lo que estaba haciendo y ella decidió contactarme a mí. Yo no las mando, mandé a ella. Y eso me gustó. ¡Guau! Wow. Ya escucharon, chicas. Espero de que todas tomen la decisión de seguir a Isabela. Yo realmente yo la sigo desde hace un buen rato ya. Me encantan los videos. Eh, toda blusa que va saliendo, algún... Alguna moda en especial, ella la compra, se la pone y la modela en sus videos. Este, por favor, apoyen esto porque no todo mundo tiene la facilidad de, de, de, de, de compartir y la facilidad de promover los productos. También, Isabel, usted sabe que se acerca una súper celebración. Sí, este, en esta celebración van a premiar todo el trabajo hecho en el, año, en el año anterior y también van a anunciar cosas nuevas. Cuéntenos un poquito qué usted espera de RFE y por qué todas debemos ir. Pues yo siempre he dicho desde que entré verdad, um, yo tuve también el privilegio de estudiar una carrera y, y fue a la universidad pero en cualquier ramo profesional hacen conferencias, ya sean doctores, oculistas, entonces usted debe de tratar su negocio de Abon con el mismo nivel, porque en verdad es en ese nivel. Uh, Mire que hace poquito usted puso un post sobre que Abon como carrera empresarial. Si sí es una carrera empresarial, usted es el CEO, usted es la dueña de su negocio y toma las riendas. Y RevFest es la inversión que usted debe de hacer cada año porque básicamente es nuestra conferencia para presentar la última... Uh, quarter o la última, um, ay, ¿cómo se dice? Quarter, <ríe> el, el eh, no sé, pero es el último tres meses de Avon que son los más. El o, este mes de, ajá, El más ocupado de Avon en nuestras ventas. Y básicamente, Avon nos va a presentar los nuevos productos, los productos que vamos a traer para, lo, la, para festejar, ¿verdad? Los regalos de Navidad, de Thanksgiving ya vienen, entonces ahí ellos nos van a hacer la presentación. Y también nos tratan muy bonito, nos hacen celebraciones que yo siempre he dicho que son VIP, cuando yo le cuento a la gente, cuando estoy, a mí me encanta compartir el estilo de vida que vivo con Avon, porque la gente en veces no tiene ni idea que esto es lo que hace Avon para una representante. Yo ahorita les estaba diciendo a personas que en veces nomás me preguntan en la calle o ven mi sign, ya les digo, mira, me voy a ir a la Conferencia Nacional de Avon, voy a ir a conocer New Orleans, pero no nomás voy a ir a conocer un New Orleans como un turista normal, sino que básicamente van a cerrar Mardi Cross World, que es un lugar donde va toda la gente a hacer el desfile, pero no lo van a cerrar Privado para abón solamente. Nos van a hacer a uh, un desfile de um, de uh, cómo se dice fireworks. <ríe> es que eso se me vale va a bueno. haber un festival, uh, va, va, va a haber una ajá, celebración. El desfile. Ajá y nos van a hacer los uh, los cohetes y van a hacer Correct. rosita que el color rosita uh, is, eh, históricamente ha representado abón. So, el saber todas estas cosas, el saber que nos van a tratar como VIP, como gente exclusiva, eso a mí me encanta. Y básicamente toda la ciudad de New Orleans, desde que usted entra en el aeropuerto hasta que usted llega, sabe que Abón está presente, sabe que Abón está yendo y eso a mí me encanta. Y luego también usted tiene la oportunidad como jefa de su negocio, ir a aprender de líderes, compartir, a eh, escuchar las charlas para para que usted se pueda motivar si lleva su equipo también para que ellas se motiven porque usted nunca sabe que de una charla alguien se va como dicen en inglés kind of fire up quiere decir que se va a aprender porque en veces hay tal vez usted um, no no ha tenido esa experiencia pero ellas conocen otro líder en la conferencia o escuchan el testimonio de vida de otra representante y hacen que algo se les prenda en su corazón y se se vuelen la barda como dicen verdad entonces para mí red fest es muy importante yo no me he perdido ni uno desde que he venido he invertido eh, porque se invierte tiempo y dinero pero es muy importante todo lo que aprendemos, todo lo que nos presentan allá y yo estoy muy emocionada para ir a compartir. Y también es una gran celebración para que nosotras como representantes nos unamos y nos sigan uh, compartiendo y síganos uh, entrenándonos, verdad, dándonos información nosotras mismas. Exactamente. Yo creo que es hora de que ahora sí hablemos de Avon como una carrera empresarial, como sí. yo se los explicaba porque realmente esto va más allá de enseñar un catálogo, va mucho más allá de, de, de agarrar una orden y traerla. Esto es una carrera en la medida que muchas crean y piensan que es una carrera. Es, es una carrera universitaria, Isabela, no sé si ustedes uh -huh. se de acuerdo, pero son el mismo tiempo de estudio, nada más de que se acorta según la práctica que tengamos, ¿verdad? Y yo le puedo decir a Ana, yo en realidad... Um, estudié sociología con un enfoque en leyes practiqué leyes por siete años pero le voy a decir que no fue hasta que hice mi carrera de empresaria con avon que yo empecé a cambiar en muchas cosas y también el aprender cómo manejar el dinero es una cosa muy importante que tal vez después puede ser que sea un tema pero es una cosa tan maravillosa el poder entender cómo se puede lograr un negocio y la diferencia en tener una empresa a tener un empleo es muy pero muy gratificante el ser usted su propio jefe no nomás el poder tener el control de su tiempo que es lo más valioso del mundo ah, porque siempre yo siempre he dicho puedes hacer más dinero pero el tiempo no lo tienes comprado entonces si, lo único que el dinero hace es de que uno tenga más opciones es lo único entonces, a mí me encantó esta idea, el, el, el, el, el empezar a invertir, el empezar a saber, y es una de las cosas que yo también he empezado a, mi vocabulario ha cambiado, porque mucha gente se confunde cuando llega a Bonn y empiezan a pensar que esto es un trabajo. No es un trabajo en la manera de que usted se mete una, un punch y le van a pagar por su hora. No, esto es una inversión. Y esto es muy diferente uh, y esto a mí me encanta hablar de esto porque yo desde el principio lo he tomado de esa manera y desde que yo he llegado a Bonn he dicho que yo soy la jefa o sea la CEO de mi negocio y, y eso es muy importante. Y sí, es importante aprender, pero no nomás es aprender sobre el producto, aprender sobre la compañía, ¿verdad? Usted puede ser una enciclopedia de la compañía, pero es también empezar a desarrollar ese lado humano. Es el lado de una mentora, una persona que va a conectar con la gente, una persona que va a alentar, una persona que va a motivar. Y eso es donde empieza, porque cuando uno empieza ese tipo de carrera, que a mí me tomó tiempo en, en, en ser más humilde, porque yo venía de un ramo diferente. Y es más importante empezar a, a preguntar, no qué necesito yo de esa gente, sino qué puedo ayudarle yo. Ya sea a su representante, a su clienta o a las otras representantes que trabajan con avon Porque eso siempre va a hacer que usted sea una persona más valiosa y que la gente la esté buscando. Pero es muy importante aprender, eso sí le digo. Y, y Abonos tiene otra gran herramienta que yo digo que Avon nos da demasiado, que es la Universidad de Avon ya si usted no quiere aprender es porque realmente <ríe> no quiere, pero Avon <ríe> tiene las herramientas y ahí está la universidad de Avon. y usted se puede titular, puede aprender diferentes temas, puede aprender sobre el producto, la historia de la compañía y puede empezar usted a, a desarrollar a ese líder que todos tenemos adentro que, que claro que puede salir pero como usted dice, tiene que haber un, un momento de inversión y aprendizaje que eso es y lo fíjate. que estamos haciendo Fíjese, Isabela, que hay un dato bien curioso que, que muchas lo saben, pero se nos olvida. Fíjese usted que, que el potencial de ingreso que una representante nueva puede llegar a ganar en un año son 11,376 dólares, solamente por calificarse en los nueve primeros títulos que tiene esta carrera. Fíjese usted que si a eso le suma la mentoría, usted pudiera ganar 16 mil dólares en un año, Isabela. ¡Qué barbaridad! ¿Qué opina usted? Si hubiéramos tenido esto hace mucho tiempo, hubiéramos hecho una gran cantidad de dinero. Pues yo le digo, Ana, yo cuando empecé a Abón, sí, Abón tenía un poquito de, de problemitas, ¿verdad? Estaban en diferente manejo pero yo recuerdo haber recibido mi primer cheque de liderazgo fueron 16 dólares y yo estaba tan emocionada porque fue una regalía no fue algo que yo tra, o sea no que no lo trabajé pero es que fue un esfuerzo ya de mi grupo mm. y eso es muy diferente al usted trabajar una hora y recibir el pago y esa es la diferencia que una gente en veces no entiende o todavía no entienden qué significa ser un jefe y recibir regalías entonces ahora, ya el año pasado, yo realmente disfruté <ríe> lo que significan las regalías ya mayoritarias con el negocio de Avon. Pero obviamente hice la inversión los primeros tres años, cuatro años, trabajé muy duro. Ahorita continúo recibiendo el beneficio de las regalías de mi, de mi negocio. ¿Por qué? Porque un día despierto y mi equipo vendió mil dólares. A los tres días despierto ya vendieron mil dólares activamente haciendo esa producción y esa es la diferencia del ingreso residuario y es algo tan mágico que no lo no lo comprendemos todavía y claro las nuevas al igual que las que todas que ya estamos más con tiempo en la compañía no importa el nivel que usted esté eso es lo bonito de abón es de que le pone el dinero en la mesa aquí está el incentivo aquí está usted lo quiere y aquí no depende de raza color estatus nada aquí el que lo quiere lo tiene y el que no lo quiere no lo tiene y así es como es este negocio de avon y esa es la belleza eso es lo que a mí me encanta y yo dije desde el principio que empecé a le dije o yo le comenté a mi mamá le dije a mamá sabes que realmente cuando empiezas un negocio expone el tipo de persona que eres ¿Por qué? Porque cualquier persona puede tener un trabajo y puede ir y presentarse, ¿verdad? Y que le paguen. Y no sabemos si hacen un trabajo destacado o mediocre, no lo sabemos, porque le pagan su hora, ¿verdad? Pero cuando usted tiene un negocio, ahí no le pagan la hora. Si usted no produce, usted no come. Entonces, ahí es donde usted se tiene que empezar a destacar y es donde usted se tiene que poner los retos y usted puede llegar al siguiente nivel. Pero yo les digo que básicamente en veces a mí cuando yo estoy en el en el fío, ¿verdad? En, el, en la calle promoviendo y todo. Y, y yo sé que a usted también le hacen la misma pregunta. ¿Sí gana dinero con Abon? <ríe> ¿Cuántas veces lo hemos oído, verdad? Bien y entonces cuando usted le empieza a explicar y le empieza a enseñar las promociones y los bonos, y como dijo usted, ahorita Abon ha mejorado bastante. Yo fui, uh, fui beneficiaria de los bonos dobles. Esos fueron fabulosos. Entonces, wow. uh, siempre hay un incentivo que aún tiene para que nosotros nos podemos recuperar y podemos in seguir invirtiendo, ¿verdad? Entonces, uh, eso es una de las cosas que yo siempre he enseñado a la gente. Y una de las cosas que me encanta también de un negocio es de que uh, en la escuela siempre decíamos oh, the numbers don't lie, los números no mienten, entonces usted puede presentar su 1099 y decirles mira, esto es lo que yo gané el año pasado aquí están mis taxes para que ellas puedan mirar, si es que necesitan a ese nivel, verdad, ver que si ganas con abon, pero una persona que realmente va a invertir en ella misma, va a hacer su negocio nunca le va a hacer ese tipo de pregunta porque ella ya sabe que hay un potencial ahí, es solamente que ella haga el trabajo entonces, sí. uh, en veces esas personas son las que nomás más andan buscando una razón o como decimos nosotros una excusa para no hacer el negocio. Pero como le digo, yo ahora ya no, antes me desesperaba que estaba promoviendo, verdad y ay esta persona no se quiere enlazar o oh, esta persona no quiere hacer esto, no quiere hacer lo otro. Ahora lo único que hago es le digo síganme en Facebook <ríe> porque, yo no, <ríe> porque yo nunca sé cuándo se va a aprender, ¿verdad? Entonces, ahora ya no, ya no les estoy um, como rogando, sino que les digo, mira, ven y mira todo lo que hago con, con Avon, ven y ve el estilo de vida. Y eso es una cosa que yo le mencioné a usted, que yo me gusta mucho pro, promover y que mi Facebook sea mi carta de presentación. Porque yo le digo ahora, en esta era digital, cuando usted da un catálogo o da una tarjeta de negocio o cualquier información, ve en su carro, lo primerito que van a ir a ver es su Facebook. Porque todo Exacto. el mundo está conectado en Facebook. So, su Facebook tiene que verse como el estilo de vida que está llevando con Avon, ¿verdad? Exactamente. Entonces si usted mira mi, mi, mi, mi, mi carta de presentación de Facebook, mi enfoque siempre han sido mis viajes y también el estilo de vida que vivo, como que me voy a comer a la hora que yo quiero, tomo el break que yo quiero, puedo trabajar en pijamas, you know, cosas así porque son cosas que puedo hacer con mi negocio. Que claro, cuando necesito ser ejecutiva, soy ejecutiva, ¿verdad? Pero exacto, cuando necesito exacto. estar en mi casa relajada, pero todavía sigo trabajando mi negocio. Y eso es lo bonito de tener un negocio de casa. Son Exactamente. Exactamente. Hay que tener mucho cuidado, hay que invertir en nuestra imagen. No podemos, este, mi esposo siempre dice, no se puede promover una línea de cosméticos si usted no usa los cosméticos. Sí. Claro. Entonces... Exacto, entonces hay muchísimo que hablar, este, Isabela, las muchachas están emocionadas, le mandan muchos saludos, ellas también están comentando acerca de lo que usted está mencionando y les ha parecido fantástico este tema. Y como le digo, eh, a mí en lo personal me gusta siempre estar aprendiendo y usted muchas gracias por, por regalarnos estos 30 minutos de su sabiduría y de sus experiencias y pues... Aproveche de invitar a todo mundo para Refes, Isabela, y de despedirse. Pues si todavía no se han registrado o las que ya están listas para celebrar, estamos dos semanas para irnos. Ahí vamos a estar celebrando, vamos a estar compartiendo. Pero cuando ustedes tengan a. Yo lo que digo es: si está empezando o eh, ya tiene tiempo, lo más importante es invertir en su negocio. Y Refes es una de las mejores inversiones que usted puede hacer porque puede mirar todo el nuevo producto que va a traer Avon, también puede mirar también las líderes que han hecho, que han logrado compartiendo sus historias y sus estrategias para que usted pueda hacer lo mismo y traerlo acá a su negocio. Y me encanta y también pues vamos a ir a celebrar y ahí vamos a vernos todas ahí. Antes de terminar y decirles adiós, quiero anunciarles, este, Alicia Sánchez acaba de compartir que Isabela va a estar con nosotros en el panel eh, hispano, así que ahí van a poder tomarse la foto con Isabel, van a poder tocarla para que se les pegue el éxito, van a poder preguntarle muchísimo más, y no me queda más que agradecerles a todas eh, por conectarse y apoyar esta serie de videos de profesionales como Isabela, que están aquí dispuestas a compartir sus conocimientos. Muchas gracias, Isabela, y más éxitos para usted. Muchas gracias, Ana, igualmente, y nos vemos en Red Fest. Bye. Bye.